que siempre aparecen junto en la lista de los doce. A Simón, Mateo y Marco lo llama cananeo. Por su parte, Luca lo define celota. Ambos calificativos son equivalentes y parecen expresar que Simón se distinguía por un amor ardiente a Dios, a su pueblo y a la ley divina. Esto prueba que Jesús llama a sus discípulos de los más diversos estratos sin exclusiones. A él le interesaban las personas, no las categorías sociales ni las etiquetas. Es maravilloso ver que en el grupo de sus seguidores, todos a pesar de ser diferentes, convivían juntos, teniendo en Jesús el motivo de su unión. Esta es una lección para nosotros, que con frecuencia...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 Si atendemos a poner de relieve las diferencias, olvidando que en Jesús se nos da la fuerza del amor para superar nuestras diferencias. El grupo de los doce es expresión de la iglesia, en la que debe encontrar espacio todos los carismas, pueblos y razas, así como todas las cualidades humanas que hayan su armonía y su unidad en la comunión con Jesús. Lo que se refiere a Judas Tadeo, así llamado por la tradición, uniendo dos nombres diversos, Mateo y Marco lo llama simplemente Tadeo, y Lucas le llama Judas de Santiago. Al parecer el sobrenombre significa magnánimo. San Juan reporta una pregunta que Judas Tadeo hizo a Jesús en la última cena,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 y saber testimoniarla con el amor creativo, concreto y activo a los demás, sin excluir a nadie. Que el Señor los bendiga.